No voy a dejar de escribirle solo porque me lo pida. Es es es es Es es es es Así que mi ex tiene novio. Ya sé, me voy a crear ocho cuentas falsas para así poderle escribir que es una. Le voy a mandar una foto de mi. ¡Eso es acoso! ¡Eso es acoso! ¡Eso es acoso! ¡Es un delito! Eso es, acoso, ¡Eso es acoso! ¡Eso es acoso! ¡Eso es acoso! ¡Es un delito! Brother, le cerramos su cuenta de TikTok y a eso de las 8 de la noche le escribimos en su Twitter Regresa tu chakra para que puedas cuidar a tus hijas y a tu llamas, manjas <risa> ¿Para qué se mete en política una mujer sin educación, manjas? <risa> Hay que destruirla, ya lo saben, ¿no? Por el bien de my country. Que viva mi Perú, caramba. Esto está todo, todo. Esto...